Hoy platiqué con Dios Entré a su cuarto Donde duerme Porque él también duerme Entré despacio Enrollé la alfombra Y me senté en el piso Donde pertenezco estar ante él Su ángel guardián Me dio permiso Porque a él también lo cuidan lo cuidan de nosotros. De pronto bosteció y me observó, sentí miedo ante tan imponente ser. Su voz era fuerte pero serena. La escuché cuando le pedí disculpas por entrar así, le supliqué que me escuchara pues tenía unas preguntas para él y después me diera el castigo a merecer me corrigió con el castigo tú lo eliges yo solo inventé las culpas sin pensarlo le pregunté por qué no hizo claras sus palabras o por qué permitió que el profeta Escribiera cual doctor de letra fea. Me aseguró que las palabras son más claras que el mismo aire que respiro. Pero así de invisibles al mismo tiempo. Si no las siento, no las entenderé. O entenderé lo que quiera, o lo que otros me digan que tengo que entender. Entonces le dije, que por qué no nos hizo con una misma forma de pensar y de entender. Solo sonrió levemente, y dijo que nos dio la dicha de pensar y de decidir, y que esas dos palabras eran la clave de todo. Me asombré ante cada respuesta de pocas palabras. Me entendió que entendí, sin entender que no entendí mucho, y no lo repitió. Le pregunté, ¿por qué permite que la gente invente tantas religiones como caminos? Me aseguró que él no lo hizo. Eso lo inventó alguien que se dice fan de mí, y yo no acepto fanáticos. Ni seguidores Solo fieles Esos que vienen a mí Porque realmente les nace No porque alguien les insista O los mande Como tú Le pregunté De por qué nos dio la fortuna De reproducirnos Para después abandonarnos Solo aseguró Que esa decisión es de nosotros le pregunté por qué hizo a las personas con la capacidad de inventar armas y matar a mucha gente me dijo que no contestaría a esa pregunta de lo contrario también tendría que explicarme por qué si su hijo Jesús profesó una sola religión por qué la gente se ha encargado de inventar Tantas religiones Que finalmente También son armas que causan guerras Que no matan Pero que dividen a la gente A las familias Y crean fronteras Y ni siquiera lo entienden Ni se dan cuenta Y se alejan Por eso te puse la curiosidad Y vinieras a mí un momento me arrodillé y le pedí perdón. Le aseguré que me venía como entré y que entré como regresaba. Abrí las cortinas de hilo negro para ver la luz y me alejé. No entendí mucho, pero sí lo necesario. Abrí la puerta y vi los autos. La gente, el pasto, sabía que no era uno, sino dos. El que te quiere y al que lo quieren, uno y otro. Dos dioses diferentes, con la mente clara. Como el mismo aire que a diario me regala. Sonreí y le di gracias. Muchas gracias por esta charla.